Y cuando el yuca no marchitó llevaban Jesús, obtuvo todos y techo Niman Ni me monté su que ni me opere mar para asistir nécapernavón. Y el ni me Jesús, sancen lleva intech. niman me opere chica caja caja, ni me temo este cosón ya mar. no es nengue kilómetros. Jesús, ni es nentí, y pa no un at, ni ma que ni se viste un barco, ni ma yejuamejo no mostisque. Pero yejuao que misli, ne jua ni Jesús, ma casmo mostica, que ma yejuamej y campactre o que se y pa un barco, ni o quita que yo así que, ne atlatenco,